Bueno, el tema es relativamente complejo, solo relativamente, ¿vale? No es tampoco muy difícil. Lo estoy tocando en su tono original. Eh, estoy trabajando una versión en, en, en sol para hacerla más más bangística, más con cuerdas al aire y cosas así. Pero bueno, este es el tono original y os puede servir para practicar, por ejemplo, sobre la canción original. Miki, estate quietecito un rato, ¿vale? Entonces, eh, empieza con un pum, pum, pum, pum, pum, pum. El ritmo creo que es 2x4. Yo, por lo menos, cuando me he hecho una backing track y tal para practicar, era 2x4. Ese pom, pom, pom es mi mayor, ¿vale? También puede ser mi menor, puede ser como tú te dé la gana. Entonces lo que estoy poniendo es el acorde mi mayor Pero para que no suene tan evidente que es mi mayor No le estoy dando a la, a la cuerda prima, sino que estoy dándole a la cuarta, el bajo, ¿vale? Entonces empiezo así Y ahora voy a hacer... Y aquí ya estoy en mi menor, ¿vale? El acorde mi menor está aquí abajo así Pero, no le vamos a dar al acorde completo, sino que vamos a dar primero aquí, a la primera, al traste 9 de la, de la prima. Y le voy a dar un pellizco a la cuarta y a la, y a la tercera en el traste 9. Y ahora aquí ya empieza la melodía. Si os sona la melodía de haberla escuchado el tema original, pues os va a resultar relativamente fácil. Lo que estoy haciendo es basándome un poco en la postura de sol mayor, ¿vale? Y aquí moviendo, me, me mueve, en realidad estoy en mi menor, ¿vale? Pero estoy moviéndome dejando al, anclada la mano aquí, ¿vale? Hago. Todo esto son. Son de mi menor, ¿vale? Porque mi menor, recordamos que estamos aquí. Espero que se vea bien. Entonces, dejando aquí, eh, aquí, dejando aquí anclada la mano, hago... Perdón. ¿Vale? Ahora me voy a ir a sil, a sil, a Sol mayor. Prima al aire. Y ahora pongo un Sol mayor sin el bajo, Sol mayor, postura F. Y hago... Levanto el dedito, pongo, o levanto bien si lo pongo así, pongo la. piso el cuarto traste, la primera cuerda. Vuelvo a pisar la quinta, el quinto traste, piso el séptimo y me voy a sol aquí abajo, esta inversión aquí más en formato D. Y ahora vuelvo a hacer prima, prima, prima, segunda y ahora re y ahora viene una de las cosas más chulas que tiene el tema que es que me voy a si, a si mayor el si mayor sería esto pues lo voy a hacer así ¿Abo? y ahora al poner esta nota aprovecho ya para volver al principio que sería el mi menor ¿vale? entonces todo junto queda Aquí ya me pide empezar otra vez. Bueno, pues en esta primera parte hay una parte B, la una digamos una se segunda sección en la cual en vez de irme a sol me voy a ir a do re mi. Entonces haría, empezaría. Aquí pellizco la, segun la tercera segunda. Le doy con el, el, el medio a la cuerda prima. Aquí pongo Re. Esto es un Rake, hacia abajo. Prima, segunda. Y acabo en Mi. Mi mayor, ¿vale? Pero como antes, no este Mi mayor. Si no este mejor, que un poco más indefinido. Entonces repito esta segunda parte. Y ahora empezaría otra vez. Las dos partes juntas. Bueno, empiezo. Lo repetiría todo esto entero. Y ahora iríamos a la sección B. En la sección B eh, me voy a ir a Sol mayor directamente. Y esta figurilla que estoy haciendo es la que se repite también aquí en Re. ¿Vale? Es decir... Levanto el meñique y lo vuelvo a poner. A Re mayor y hago que también es lo mismo que hacía aquí en Sol, si os acordáis, pues y ahora me voy a ir a Do, perdón, y sí, ¿vale? Entonces, repito. Prima, segunda en el séptimo traste, séptimo traste la prima y acabo un si mayor y repito. Y aquí hago lo mismo pero voy a acabar de otra manera, voy a rematar de otra manera. Juego aquí con, con estas dos notas del, del séptimo traste, segunda y tercera. Y acabo en mi. Bueno, y ahora viene una parte que es quizá la más complicadilla, que ahora explico por qué es complicadilla. Bueno, pues esta parte es, como he dicho hace un momento, es la más complicadilla de todas. Y es complicadilla, si os fijáis escucháis el tema, es por el tempo, cómo va metiendo notas ahí que parece que te no van... Y... En el sitio en el que debe no en el intuitivo, por lo menos. Entonces, habíamos acabado esa parte en Mi, la parte anterior, y ahora voy a, me voy a ir a Mi menor. Entonces, aquí tengo una posición de Mi menor, y aquí tengo una posición de Mi menor. Por cierto, como escucháis, este traste trastea. Válgame la rebusnancia, como diría los payasos de la tele. ¿Vale? Aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Eso es porque el traste 15 está chulo. Bueno, entonces, estábamos en Mi, y ahora hago Mi menor, esta nota de Mi menor, y pongo esta, esta inversión de Mi menor, ¿vale? Y ahora me voy a ir a La menor. Esto es sí, ¿vale? Entonces, en La menor, que sería esto, lo que voy a hacer es, en vez de poner esta nota, voy a poner esta de aquí, y hago... así hago aquí entonces repito mi estaba en mi y hago y vuelvo a repetir y remato en mí. ¿Vale? Repito esta parte entera. A, más o menos a tiempo. Volvería a repetir la parte B. Bueno, pues repetiría la parte B como acabo de decir. Y ahora volvería a la primera parte, al principio del todo. Y ahora viene el final, que va cambiando entre mi mayor y mi menor. Entonces, se puede hacer... O... Yo creo que suena mejor así, incluso así. tan evidente o tan escandaloso ese, ese mi mayor, mi menor, ¿vale? Entonces lo vamos a quedar así. Esto es mi mayor, ¿vale? Y esto es mi menor. Y voy cambiando. Bueno, pues este es el tema. Lo voy a tocar entero. pasa por dejar cabito suelto, me acabo de pegar un pinchazo y a tres pares de cojones. El cabito aquí de aquí de la, de la cuerda, al moverlo, me he pegado un pinchazo que me había cagado en su puta madre toda. Es un muerto. Joder, mira. Cabrón. Un... A tomar por culo la bicicleta ya.